El cielo y la tierra tienen un gran parecido. En el cielo hay estrellas. En la tierra flores bellas que se parecen a ellas. En la tierra uno camina. En el cielo uno vuela. El cielo y la tierra de la mano, en la tierra empezamos, en el cielo terminamos, y entre el destino y la suerte, en la tierra vivimos un rato, y en el cielo eternamente.